Doña, cuéntenos, ¿qué ha motivado a usted de, de, de subir los ajuares aquí en, en las paredes de la casa? Bueno, lo que, lo que se ha dicho, que estamos frente a un peligro. Y más que vivimos aquí, usted sabe, aquí en este río, no juega. Cuando uno viene a irse cuenta ya, la otra vez uno perdió todas las cositas que tenía. Por el motivo estamos tomando precaución por lo que pueda suceder. ¿Desde cuándo usted inició ya a, a, a hacer esto? Desde ayer en la mañana cuando comenzaron, ya estaba subiendo. ¿Y la situación de usted de anoche en la madrugada cuando empezó a, a llover? No, porque la gente sabe, para andando y viendo a ver si el río viene subiendo, Ay, no, porque si el río viene subiendo ya, lo que uno hace es que se va, tranca su puerta, se va y lo deja ahí ya, porque no va a matar sacando porque hay una vez, hay gente que te sacan los lo tuyo, pero hay otra que se aprovechan, pues, que se aprovechan de la situación de uno. Esperamos que el Señor tome misericordia y nosotros veamos, porque estamos conmigo aquí en esta miseria de no, se está acabando, Usted no puede tener nada porque cada que usted tiene algo y bien, y se lo lleva. Haciéndole llamado siempre a las autoridades para que vengan en auxilio de las personas que viven en este sector. ¿Cómo fue la situación anoche? ¿Cómo, cómo pudieron ustedes dormir? Sí, no, sí. No, ¿No han dormido durmieron? ¿Estaban despiertos. De no, no, aquí no se duerme. Aquí no se duerme mientras está en este problema. Nosotros. Todos los moradores de nuestro sector estamos a cuatro ojos. ¿Por qué? Porque el río es traccionero y puede darle un susto a cualquiera persona. ¿Las autoridades de San Francisco han venido por aquí? No, por hoy no. Hoy no han venido las autoridades. ¿Y anterior, el día antes. Sí, sí ayer sí. Ayer les aquí y pidieron que desalojaran las aulas de, de la escuela y se desalojaron cuatro aulas abajo y dos arriba. Así que, que vamos a esperar que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, los moradores de nuestro sector Barrio Azul y que todo pase en calma.